Pero yo pregunto ahora, chicos, y a todo el mundo, qué es lo primero que hay que hacer al subirse en un coche. Ella, atarse, yo, el por... cinturón. Sí. atarse el cinturón. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo primero, no hace cerrar. falta que arranque el vehículo. Lo primero, el cinturón. Es evidente que hay que ponerse el cinturón porque es una medida de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Salva vidas. Sí, sí, pero, sí, sí, sí. ¿somos igual de precavidos con este artefacto? Oh. Yo no tengo así. ¿Un teléfono yo móvil? Yo tengo, pero lo no tiene. ¿Extremamos las medidas de seguridad con los teléfonos móviles? Por supuesto, yo siempre le pongo el cinturón. Muchas gracias, Miki, me has aportado mucho. Bueno, atentos porque el siguiente vídeo trata sobre la seguridad y la responsabilidad en el uso del móvil y de los ordenadores. Algo muy importante como vamos a poder comprobar luego. Soy Jesús Joven, director del Colegio Montserrat, perteneciente a Fuen. A lo largo de este curso hemos estado impulsando un proyecto sobre el buen uso de las redes sociales. Ahora vamos a conectar con la cuenta de Facebook de Monseclic y vamos a comentar algún post que han publicado, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros compartiríais la contraseña con alguien? ¿Con algún amigo, algún familiar? Bastantes. Tenemos que tener cuidado porque si compartimos nuestra contraseña... Ha, ha habido, habido numerosas unidad. actividades, les hemos propuesto concursos, unidades didácticas que han trabajado en algunas de las materias curriculares y les hemos eh, propuesto charlas en las que han venido expertos a trabajar con ellos y a debatir con ellos. La suplantación de identidad es hacerse pasar por otra persona en un medio, ¿vale? Tengo varias cuentas, tengo una de Snapchat y una de Instagram, que antes las tenía... Eh, públicas, pero a partir de estas charlas que nos han dado, pues me las puse privadas. ¿Qué hay que hacer cuando observa cualquier eh, síntoma de acoso? Si tú estás viendo que el niño está siendo acosado, si tú no lo denuncias a la policía o no soy dices a un auto, tienes la misma culpa que el acosador. Me ha ayudado mucho para, para manejar mejor las redes para un futuro y para que no tenga problemas del bullying y todo Este proyecto no acaba con el final de curso, es un proyecto que va a continuar en años sucesivos, concretamente el curso que viene, queremos incorporar nuevos contenidos y nuevas redes, entre ellas la más importante, Instagram. Jesús joven bienvenido. bienvenido. Muchas gracias, un aplauso, por favor, para el profesor. Muy bien. Porque en su colegio se dieron cuenta que este era un problema, un problema nuevo, un problema que surge con el uso de las nuevas tecnologías, pero vamos a explicar primero qué es el ciberbullying. Pues es Porque la... la lucha es contra sí. él. Es la forma de acoso que se está produciendo a través de las redes, a través de ese espacio virtual que es Internet. Se puede producir exclusión, se pueden producir insultos, se pueden difundir rumores infundados. Eh, lo que nosotros intentamos, aparte de dar herramientas para combatir eso, es que se conozcan otras maneras de trabajar en las redes. Hemos promovido, por ejemplo, un concurso de Booktuber, un concurso a través de Instagram. Sí. Las redes no solamente sirven para mandar mensajes a los amigos, sirven, tienen también otras funciones. ¿Cómo lo pueden hacer los padres? O sea, un consejo que tú le darías a los padres ahora mismo que están viendo el programa. Lo, lo primero es hablar con sus hijos, que tengan conocimiento de lo que están haciendo, los que de con hablen, quién se relacionan que hay... y, y con dónde y con quién están navegando. Es muy importante esa parte de comunicación y la confianza. Los padres, las familias, son un poco los rivales o los enemigos a los que hay que mantener aislados desde el punto de vista de los hijos y es muy importante ser cómplice y no enemigo. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta y, e incluyo al público que está aquí. Si observamos que tenemos la posibilidad de acceder a un ordenador o a un teléfono móvil y conocer su contenido, ¿qué hacemos si vemos que está abierto y que tenemos opciones para verlo? Eh, eh. No me digáis que... Uy, no, la verdad. Os tiráis de cabeza a ver qué hay dentro. Claro, sí, que yo cuando veo el teléfono de mi hermano abierto, pues, a ver, de pequeño pues empezó a cotillear, pero luego, como ahora se ha puesto 82 contraseñas para que no mire nadie. Muy bien hecho, sí señor, muy Mira, bien. Mira, Quiero que sepáis que eh, eso atenta directamente contra la vida privada de las personas, no se puede, es igual que una carta. Una carta, tienes que ser absolutamente respetuoso con su contenido porque no eres el destinatario. ¿Queda claro? No podéis conocer el contenido sin permiso del propietario. ¿Verdad que sí? sí no hubierais sí, visto sí, nunca sí, lo que sí, hay sí, en el sí, interior, sí, ¿a sí, que sí, no? Sí, no, no, no. Al 90% tenéis un no, no, palmo no, más de nariz ya. No, no, no, no, La... no, no, no, no, Habéis mentido, madre mía. Bueno. No, no sé si es el momento adecuado, pero es que Tikis y Mikis tienen fotos que vamos a mostrar sí, aquí sí, en público. Sí, sí, madre mía, Hay Fotos, que, nos este por el fotos WhatsApp, ¿eh? que podemos ver, ¿Sí? ¿Sí? si no me equivoco. Sí, sí, a ver, sí, sí, los sí. compañeros uh, sí, sí, sí. van a mostrar. ¿Y esto? Uh, los croasals, la baguette, qué cosa tan sí, Qué bien no lo pasamos ¿vería? ahí en Italia, como todo el mundo sabe. <ríe> sí, sí, sí. sí ahí estáis sí, guapísimos sí, sí. en Italia. A ver, ¿y esto? ¡Oh, mira, qué bien! Esto cuando celebramos Halloween. Exacto. Claro, bueno, estas son las barbaridades de nuestros extraterrestres. Muchísimas gracias por venir gracias, a Poder vamos, Canijo vamos. y poder mostrar aquí gracias. de cara a todo el mundo que se está Un luchando contra esa luchacho. manera de acoso en las redes sociales. Sí, gracias. Muchas gracias.